Lice número 10. La trama es una novela de 200 capítulos que puede comprimirse a 40, y do, 40 que puede comprimirse a 40 minutos horas máximo. Pienso que este episodio funcionaría como, un, como una novela, como la novela de las 8 Bien, vamos a iniciar como inicia este episodio, ay qué redundancia Todo inicia cuando esta niña es adoptada por una abuelita millonaria Al full estilo de Brad Pitt y Angelina Jolie. Que aún teniendo tanto dinero como para hacer reformaciones al orfanato. Y mejorar las condiciones de los huérfanos. No, decide adoptar a una niña cualquiera. Bueno y al full estilo de Roman Sensei. El nieto de la abuela se enamora de su tía adoptiva. Pero ese no es el problema. Sino que el problema es que la familia dice. Algo como. Esa niña crecerá y tomará mi lugar en la empresa. Así que matan a la abuela. sí, la matan. Y se deshacen de la niña. No sé por qué esto me recuerda a X-Men. Y no sé si esto ya lo vi en otra telenovela, pero al fin. Lo que pasa es que es, pasa de. se encuentra una señora y empieza a vender humitas. Creo. Y luego se encuentra con un abuelito que le, que le dijo que perdió a su hija en una borrachera tomando cloro. Yo. Estaba cuidando a mi hija. Ella tenía 5 años. Su madre había salido. Y yo Se murió. La niña creció para volverse abogada. Y reclamar la gran herencia que le correspondía. Bueno, para ser abogada parece saber poco sobre las leyes de la herencia. Aunque bueno, tal vez sea diferente en México. Claro. No me vas a reconocer si han pasado tantos años desde que me sacaste a jalones de mi casa. Feminista moderna, mis huevos. Yo voy a dirigir una empresa. Sí. Soy yo. Para no meterme en problemas legales, voy a resumirlos así. El capítulo termina con que la villana de la novela va a la cárcel por hacer estafas o algo así con la empresa. Y de todos los crímenes cometidos, como manipular dinero para su amante y su esposo por intento de asesinato también va a la cárcel. ¿Han visto Moisés y los diez mandamientos de la película? Bueno les dejo una review aquí abajo en la descripción, así que si la ven verán que es una que la novela está bien comprimida. Así que es muy extraño, se siente muy diferente cuando hacer que trama de muchos capítulos se encajen en dos horas. Así mismo se siente este capítulo. O sea, creo que se equivocaron de telenovela. O sea, esto funcionaría como una telenovela. Sería una telenovela cliché, pero sería una telenovela a fin de cuentas. Aunque claro, una telenovela agrega un montón de elementos que no añaden nada a la trama, subtramas. Problemas que de un solo capítulo que solo causan confusión. Además que, aunque sí sigo sintiendo que esta cosa es una novela, como aparece un niño pequeño que no sabía si era su hijo o algo así, que no sé qué tan bien hará ahí. Y eso es todo lo que tengo que decir de este capítulo de la Orsa de Guadalupe, que la verdad, sigo sin saber qué se supone que va a enseñar. Bueno, eso es todo por ahí. Aquí la biblioteca de Bibliopelicomic, me despido. chao Ahí está Guruy, lo cargué. Maldición, Keeper estaba haciendo unas les... Análisis a la rosa de Guadalupe Vale Pues qué pena, Biblio Yo te sigo haciéndole un análisis a la rosa de Guadalupe Aunque la verdad no hay mucho que sacarle a eso